Hablamos acerca de la detención del diputado de Unidad Demócrata Amilcar Barral por supuestos actos de extorsión arreos en el penal de San Pedro. La policía va a indagar en el flujo de llamadas de la autoridad. Claro que sí, te tiene que solicitar el estrato para determinar todos los extremos. No tenemos esa información, pero sí, ya día antes, ya el señor Marcelo, de nombre Marcelo, que es alistente, ya ha ido a recoger una cantidad de dinero. La policía solicitará el flujo de llamadas del diputado opositor Amil Calvarral, quien está aprendido sindicado por extorsión en el penal de San Pedro. Lo que se refiere es de que... El señor Basal estaría extorsionándolo, indicándolo de que daría a conocer a, la, a los medios de prensa algunos, eh, algunos aspectos de, de lo que es delegado, algo, tal vez al, al, algunas, uh, algunas, ser algún propietario de alguna celda o, o, o tal vez alquilar algunas celdas, entonces eso es lo que se tiene la, por primera versión de él. ¿no? Asimismo no se descarta revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del penal de San Pedro, donde presuntamente ocurre el ilícito. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre, lo contrario, están colectando aún elementos necesarios y útiles para generar algún requerimiento Son tres tipos penales por los cuales han sido eh, sindicados, son eh, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y extorsión. El legislador mantiene ser inocente, pese a que la policía presentó un video que demostraría la llamada entre un reo y barral. Han tocado la puerta y se han entrado y hay un... Y de los que están hablando, especialmente Guarachi y el otro del Aldasi, diciendo que a mí me han encontrado a sol. No, no ha entrado y estos sobres es para usted tienen que hacer. ¿Y por qué? Ese mismo momento, mi, mi ayudante, en cara de ese coronel, le dice que le golpearon el taxi para decirle cómo está haciendo, porque mi asistente tenía que ir a la cámara más a ver mi agenda y demás. Asimismo se conoce que el sobre con el que fue sorprendido recibiendo Barral por parte de su asistente producto de la extorsión en San Pedro, será aperturada en audiencia. Claro que sí, trabajaba... Con Basal y que ahorita, ahorita acabamos de seguir una investigación, él mismo te cuenta con un antecedente ya en la PSC. Estamos en, eso ya está en proceso de investigación para luego coordinar con el Ministerio Público y apuntar al Código de Investigación. Por su parte, la cartera de gobierno deja en manos de la justicia las investigaciones contra Barral. El Ministerio de Gobierno solicitará que el régimen penitenciario indague sobre este caso y sobre más de cruces extorsionados. Hemos estado esperando completar alguna información de inteligencia. Sin embargo, vamos a pedir... Una investigación rigurosa, la vamos a informar transparentemente a la opinión pública que esté involucrado, quién esté involucrado. Y eh, pues eh, el tema es un tema de investigación del DASI, es un tema que está en manos de los fiscales. Si el señor, eh, si la, la persona involucrada dice que es una trampa, bueno, tendrá que acudir a la instancia que corresponde. El trabajo de seguimiento logró identificar que un interno pedía dinero a nombre del diputado Amir Calvarral. Un intermediario era quien recogía el dinero. El trabajo de inteligencia hizo el seguimiento al intermediario que se dirigía al edificio Ayacucho, momento en el cual se sorprende a Barral, recibiendo el sobre en flagrancia. A propósito de este tema, en directo hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acá en la ciudad de La Paz, luego de la declaración del diputado Amilcar Barral. Con los detalles, Andrea Taboada, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en puertas de la FELCC para hablar con el fiscal del caso. Hablamos del doctor Samuel Lina. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, si nos puede explicar cuál es la situación del diputado Amil barray por favor. Ambos sindicados han sido conducidos en calidad de aprendidos. Lo que importa que el Ministerio Público tiene que requerir ante el juez de control jurisdiccional para que esta autoridad defina su situación jurídico-procesal, claro está, el Ministerio Público también va a requerir como en derecho corresponda eh, previa emisión eh, de un requerimiento correspondiente, además de la colección de los elementos indiciarios que se han podido colectar hasta el momento. ¿Cuáles son los delitos, por favor? Son tres los delitos por los cuales están siendo sindicados, es un indebido de influencias, cohecho pasivo propio, además de extorsión. ¿Qué lo que ha mencionado el doctor ahora? Eh, el ciudadano obviamente eh, con estas facultades que le confiere la ley Ha declarado de manera voluntaria eh, no, no, no. sus aseveraciones eh, niega cualquier hecho de esta naturaleza Sin embargo, el Ministerio Público va eh, requerir, eh, a requerir Conforme los antecedentes que tienen el cuadro de investigaciones Tras haber colectado elementos las. Claro que sí, ha declarado de manera voluntaria a ambos asistentes en presencia de su abogado. ¿Se ha hecho la apertura del sobre? ¿Cuánto dinero ha habido? Dinero? Claro que sí, se ha hecho la apertura correspondiente del sobre eh, en presencia de los mismos sindicados, así como en presencia de su abogado, velando obviamente por el debido proceso, y en los cuales se ha encontrado una suma de eh, 6.500 bolivianos en diferentes fajos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, son las palabras del fiscal del caso. Hablamos del doctor Samuel Lima, justamente refiriéndose al caso del eh, diputado Amilcar Barral, que todavía se encuentra declarando acá en la FELCC, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Eh, bueno, él ha acusado de estos tres delitos que ya lo ha mencionado el abogado, el fiscal del caso. Perdón. Vamos a seguir más adelante con más información, eh, siguiendo y continuando con esta investigación. Muchas gracias, Andrea. Estaremos atentos entonces a las declaraciones que está brindando el diputado Amílcar Barral. A propósito de este tema, repercusiones que dijo la diputada del Movimiento al Socialismo, Valeria Silva. A continuación se lo mostramos. El día de ayer, colegas eh, del oficialismo han planteado su posición. Es absolutamente inadmisible que se utilice eh, la investidura de la diputación para este tipo de ilícitos. Por supuesto que las investigaciones van a tener que seguir su curso. Sin embargo, recordar lo que se decía el día de ayer. El diputado Barral tiene un historial de mal comportamiento. Un juicio penal por falsificación, un juicio civil ha sido sancionado por la Comisión de Ética por precisamente extorsionar también a funcionarios de la Cámara de Diputados. Creo que corresponde a esta altura que todas las bancadas se pronuncien exigiendo la renuncia del colega y que él, por un poco de honorabilidad, sea parte del cargo.